Gabriela, y muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a utilizar estas herramientas que antes les comentaba Gabriela, eh, y cómo las utilizamos principalmente para nuestro negocio. Cómo vamos a facilitar nuestro trabajo, cómo vamos a hacer de nuestro trabajo más útil y así compartirlo con otras personas. Un poco como modernizarlos, modernizarnos sería la palabra. Las herramientas y las habilidades que vamos a fortalecer Bien, enciendo este manejo de la suite de, Adobe, de, la suite de Google, eh, cómo vamos a aprender y conocer estas aplicaciones, y cómo vamos a conocer y cómo vamos a manejar nuestros contenidos en estas herramientas. Y, asimismo, eh, comenzar a hacer un mercadeo digital. Eh, bueno, eh, vamos a comenzar hablando sobre qué es la nube y es lo que les comentaba sobre un mundo digital en donde nosotros podemos subir cosas en esta nube, donde nosotros podemos almacenar cosas y subir nuestra información a ella. Esta nube es mejor conocida como la Internet. ¿Qué vamos a subir a Internet? ¿Por qué la subimos? Bueno, eh, yo creo que la principal eh, función y necesidad de subir esto a Internet viene siendo la posibilidad de tenerlos en diferentes entornos. La podemos tener en nuestro celular, la podemos tener en nuestras tablets, asimismo en cualquier computador, así no sea nuestro propio PC. Eh, simplemente con una conexión de Internet. Eh, esto quiere decir que es posible crear documentos, hojas de cálculo, galerías de imágenes, y asimismo presentaciones, y guardarlas y activarlas cuando nosotros necesitemos, desde el computador que necesitemos. ¿Y cuáles son los beneficios a utilizar esta nube en una gestión como de un negocio artesanal, que este es el poco a lo que nos enfocaremos, a lo que iremos. Eh, donde la información en esta red, donde la información en esta nube no se nos va a perder, donde vamos a tener acceso sin ningún problema y esto cuenta con, cierto, con cierta seguridad que no va a dejar que otros accedan a nuestra información sin nuestro permiso, que no va a dejar que nuestra información se pierda o de un momento a otro no la, no la encontremos, sino que nos da la seguridad de poderla de adquirirla cuando la necesitemos, solo con el acceso de internet. De la misma manera, eh, la eficiencia para compartir a las personas, la eficiencia para compartir a nuestros compañeros de trabajo o para compartirle a nuestros futuros clientes o a nuestros clientes actuales cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestras galerías de imágenes, qué es lo que yo hago y mostrar también de nuestros procesos y que nuestro proceso sea más eficiente. Eh, vamos a mostrar un par de plataformas que son servicios en la nube, tal como Google. La primera es Dropbox eh, y la segunda es, es Office 365, de las cuales nos brinda las mismas herramientas, pero con una, un poco menos de calidad, ya que en unas encontramos menos almacenamiento y en otras menos herramientas para jugar y para así acceder a nuestro negocio de esta manera. Bueno, entrando un poco más en la G Suite, en la suite de Adobe, en donde nos vamos a encontrar con un Google Drive en la que vamos a poder acceder a nuestros documentos. Vamos a crear una, un calendario donde vamos a poner nuestras próximas reuniones, nuestros próximos eventos y asimismo, Google nos los va a recordar. Nos va a llegar la notificación, oye, ¿tienes un evento hoy? ¿Tienes un evento mañana? Prepárate. Asimismo, los documentos o esta presentación que tenemos al siguiente día, prepárala desde ahí mismo, cómo hacemos una presentación, cómo le añadimos imágenes y todo desde la misma nube. Eh, entrando también y comenzando por, eh, por el correo. ¿Cómo vamos a crear un correo? ¿Cómo vamos a crear una cuenta de Gmail la que nos va a dar acceso a todas las que son estas herramientas? Eh, bueno, eh, no sé si tengan alguna pregunta en este momento o si quieren opinar algo. En... Eh, una, de las, una de las características... Es y beneficios viene siendo que a partir de esta cuenta, como les comentaba, a través de esta cuenta de correo, les podemos compartir y podemos crear absolutamente lo que son nuestros documentos, nuestras hojas de cálculo, eh, nuestras presentaciones, podemos ubicarnos en un mapa en donde las personas nos van a poder y van a poder acceder a nuestra ubicación si tenemos un taller, si tenemos un showroom, si tenemos una tienda, las personas van a poder llegar más fácil. Esto con la capacidad y la ventaja, de que Google está conectado con Waze. Cualquier persona que vaya, o en bus, o en carro, como vaya, pueda acceder y pueda llegar fácilmente a esta ubicación por, por mapas. Eh, ahorita vamos a ver cómo vamos a crear una ubicación, cómo nos vamos a ubicar nosotros como negocio. Y, asimismo, eh, la posibilidad de almacenar cientos de cosas en nuestra página. Listo. Yo creo que podemos comenzar y, Podemos hablar un poco de lo que viene siendo la G Suite, que como principal medida viene, y la llamamos el conectar, con el que vamos a iniciar con la creación de un correo, un calendario, vamos a ubicar y crear un evento. Después de esto, lo llamamos crear, a lo que vamos a crear un documento, una hoja de cálculo, una presentación y asimismo crear nuestra ubicación en el mapa. Después de esto, les voy a mostrar cómo acceder y editar a todas estas herramientas, y por último, desde el mismo Drive, compartirlas a nuestros allegados, nuestros clientes o nuestros compañeros de trabajo. Comenzamos con conectar y es esta herramienta de Gmail por la que podemos enviar correos, pero actualmente también podemos tener conversaciones con nuestros contactos. Y, y bueno, vamos a comenzar creando, creando una cuenta, una cuenta en Gmail. En la que, bueno, un pequeño tip para hablar de nuestro nombre y para comenzar a lo que es mmm, cómo nos llamamos y cómo nos ven las personas, es necesario tener un nombre no atractivo, pero que sí hable de nosotros. Si vamos a hablar de nuestra empresa y va a ser mi email de la empresa, no tiene que tener mi nombre o posiblemente no tiene que tener mis gustos o cosas personales. Entonces, si aquí le damos a crear... Una cuenta, vamos a hablar qué es para mi negocio. Ahí en nombre si es necesario eh, que hablen del de nombre de su empresa o si quieren el de ustedes. En este caso vamos a poner artesano digital y vamos a crear un nombre de usuario. En este nombre de usuario es el que ustedes van a entregar. Escríbeme a mi correo electrónico si algún cliente está interesado en hacerles una propuesta o si algún cliente quiere conocer más de ustedes. Escríbeme a mi correo y cuál va a ser este correo que ustedes van a dar. Tiene que ser el nombre de su empresa. Entonces, sano digital 2019. Al punto, no es largo y es fácil de entender. Vamos a añadir una contraseña. Normalmente esta, esta contraseña tiene unas características que piden que es... Que tiene que tener una mayúscula, tiene que tener letras minúsculas y posiblemente un número. nos va a pedir un número de teléfono, ese viene siendo opcional en lo posible ponerlo si es el nombre de nuestra empresa y un correo de recuperación a lo que ustedes pondrían su correo personal o su correo ya eh, fuera de fuera del negocio. Eh, como día de cumpleaños o día de fecha de nacimiento eh, no sé si ustedes pondrían el fecha, la fecha de su creación, de la creación de su empresa o en caso de cuando fue su, su nacimiento. Bueno, Después de esto, aquí nos van a dar la privacidad y las condiciones. Y, bueno, una ventaja que tiene Google al momento de ingresar a estas redes es que ellos mismos nos van a comenzar y a guiar por diferentes pasos. Nos van a mostrar, envía tu primer correo, intenta enviar un mensaje, darle dale un perfil, dale una identidad a tu perfil, a tu correo, a tu bandeja de entrada y, asimismo, comparte las cosas. Aquí ya está cargando nuestra nueva cuenta. Entonces, se la bienvenida y nos comienza a dar, eh, una, una elegir, una elegir una visita, una vista, que viene siendo una predeterminada, donde nos muestra los archivos que nos van a llegar a futuro, una normal donde nos muestran simplemente los correos que nos llegaron y una compacta que nos muestra más cantidad y menos calidad del contenido que nos acaba de llegar. Vamos a dejarla predeterminada, que es lo que nos ofrecen ellos. A partir de esto vamos a hacer un poco de personalización, vamos a elegir un tema para que no se vea tan blanco. Aquí hay posibilidad de más imágenes, hay posibilidad de subir sus propias fotos, pero vamos a elegir, no lo sé, Ejecutamos esta. Y automáticamente nos va a comenzar a cambiar el tema y el fondo de nuestra, de nuestra cuenta. Luego de esto, eh, nos van a dar una opción de importar contactos, de agregar correos electrónicos o añadir chats. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, viene siendo la redacción de un texto. Eh, en la que vamos a... Agregar a quién lo vamos a dirigir. ¿A quién lo vamos a dirigir? ¿Cuál viene siendo el asunto o de qué tiene que ver nuestro mensaje? Entonces... Y así mismo podemos comenzar a compartir y a anexar nuestras fotografías o lo, que, o lo que le queramos enviar a este contacto. En este caso podemos pronto adjuntar algún archivo o podemos enviar alguna foto. Vamos a hacer el ejercicio en la que vamos a enviar una artesanía, vamos a enviar uno de nuestros productos y automáticamente este correo se va a enviar. Bueno, luego de enviar nuestro correo, eh, automáticamente lo podemos ver en enviados, qué es lo que hemos enviado y, y así mismo nos van a comenzar a aparecer qué nos ha llegado. Entonces, aquí nos da la bienvenida. Automáticamente también podríamos ingresar y enviar algún mensaje. Podemos eh, saludar a alguien si tenemos esta cuenta. Y le podemos enviar un mensaje y tener contacto eh, desde esta, desde esta plataforma. Eh, no sé si tengan alguna pregunta en este momento, eh, no sé si quieran conversar o tengan alguna cuestión sobre lo que hemos visto. Bueno, Marta Liliana Segura nos decía que si sirve la cuenta personal que tiene ella para el emprendimiento. Eh, claro que sí funcionaría, pero ¿cuál es el asunto? Si tu cuenta personal es, me pongo un ejemplo, Daniel perritos, no me funcionaría mucho y no sería muy acorde con lo que viene siendo mi empresa si mi empresa es de artesanía, si mi empresa vende joyas, entonces sería mi nombre, Daniel Joyas Daniel y vendría siendo un poco más profesional esta cuenta, entonces recomiendo y aconsejo crear una cuenta solo para el manejo de lo que es la empresa bueno eh, avanzando un poco más eh Vamos a entrar, después de lo que ya les expliqué, cómo entrar a una cuenta, cómo podemos enviar un correo, cómo podemos eh, añadir y enviar mensajes desde el mismo Gmail. Eh, podemos crear un calendario, lo que les hablaba ahorita. Si tenemos un evento mañana, podemos crearlo desde aquí mismo. Entonces, al momento de abrir nuestro Google Calendarios, nos va a dar otra vez la bienvenida, nos va a explicar... También desde ahí, por si tienen alguna duda, cómo podemos crearlo. Aquí nos vamos a ubicar en el día en el que queremos que se hace evento. En este caso va a ser el primero de junio, es decir, mañana. Y aproximadamente a las 12 del día vamos a añadir un título. Entonces, tenemos eh, feria artesanal. ¿Listo? Entonces, va a ser a las 2 y 30, digamos. Y aquí uno le puede añadir una ubicación, uno puede añadir invitados. Si voy a ir con alguien, si voy a ir con alguien de mi empresa o si quiero invitar también a mis contactos o a mis clientes, lo puedo hacer desde ahí. Automáticamente le doy guardar y esto me va a generar recordación para el día de mañana decirme, oye, tienes un evento ahorita a las dos y media. Para que estés a tiempo me va a dar la ubicación y pues va a tener esta recordación en mi, en mi propia cuenta. Eh, Aquí continuando con crear, vamos a crear nuestra ubicación desde nuestra propia cuenta, desde nuestro Gmail, vamos a abrir desde aquí la opción de mapas. Vamos a buscar simplemente mapas Google. Bueno, entonces vamos a continuar y lo que vamos a hacer es crear una ubicación a lo que, digamos, si estamos ubicados en este punto, o aquí podemos poner nuestra propia dirección, lo que vamos a hacer es generar un clic derecho y vamos a darle añadir nuestra empresa. ¿Cómo se llama nuestra empresa? sano Digital 2019. Quieres añadir una ubicación a la que tus clientes puedan ir y sería el objetivo en el que esté nuestro taller, nuestro showroom, nuestra tienda. Sería el objetivo que esas personas nos visiten. ¿Cuál viene siendo nuestra dirección? ¿Cuál es nuestra ciudad? ¿Departamento? Asimismo, nuestro código postal. Y nos comienza a pedir esta información para continuar los pasos. Y después eh, llegamos a un punto que viene siendo la confirmación. Nos, dan un número de tele nos piden un número de teléfono nos llaman y automáticamente nuestro, nuestra ubicación va a comenzar a aparecer en el mapa. Entonces, cuando alguien quiera encontrarnos, cuando alguien quiera buscarnos, eh, simplemente nos va a dar la opción de buscar en Maps, va a buscar Artesano Digital 2019, que viene siendo mi empresa, el ejemplo de hoy, y le va a aparecer la dirección y cómo llegar a mi espacio de trabajo, a mi showroom o a mi tienda. Bueno. Eh, continuando un poco con lo que viene siendo después del calendario que ya creamos un evento ya sabemos cómo generar un evento para el día de mañana cuando una recordación o ¿no? que mañana tengo una cita a las 7 de la mañana y ahora cómo ya creamos un mapa cómo ya creamos una ubicación en el mapa y cómo las personas nos pueden comenzar a encontrar y nos pueden visitar mucho más fácil eh, Vamos a continuar con lo que viene siendo nuestros temas y con lo que viene siendo el siguiente paso y lo que les quiero explicar, que son los documentos de Google, los documentos en nuestra nube, documentos a los que podemos tener acceso cuando sea necesario y los que podemos redactar desde nuestro celular, nuestra tablet o desde nuestro mismo computador o computador que no sea nuestro. Aquí, en esta opción, en esta opción donde nos sale nuevo cuadro, nuevo, nueve cuadros, eh, nos da la opción y la posibilidad de crear un documento a la que damos clic. Luego de darle esto, nos va a dar eh, varias pantallas de cómo podemos crear. Nos va a dar varias presentaciones de cómo lograrlo. Entonces, vamos a darle clic en esta y asimismo podemos generar nuestro título, eh, cuál es esta propuesta, y podemos generar nuestros propios textos, a lo que le vamos a añadir un nombre. Entonces, vamos a poner algo de nuestra historia en artesanías, a lo que también vamos a poder añadir imágenes, copiar y pegar textos. Bueno, aquí en esta imagen la podemos borrar, la podemos y también podemos insertar nuevas imágenes. Entonces la podemos subir desde mi computador, la podemos buscar en web o la podemos ver más adelante, imágenes que tengamos guardadas en Drive, que ya les explicaré ese paso, cómo guardamos y cómo podemos lograr eh, este almacenamiento y, de fotografías y creación de carpetas con nuestras propias fotografías. a lo que vamos a ir acá añadir una nueva imagen que viene siendo una imagen de nuestro documento en la que vamos a hablar de más de un poco de nuestra historia de la mochila muisca esta información la tomamos de eh, la página en Artesanías eh, de Colón en la que vamos a añadir esta imagen en la que automáticamente esta información en la que automáticamente la va a subir y podemos también cambiar eh, textos, podemos cambiar también tipografías, podemos cambiar también eh, estas imágenes, podemos alinear textos, podemos centrarlos. Esta es una opción muy similar y esta es una herramienta muy similar a lo que es los, eh, el Word, el que conocemos en Word de Office. Luego de esto, automáticamente, y esta es una ventaja que tiene la, la suite de Google que se guardan automáticamente los cambios. Cuando yo estoy escribiendo, después de 5 segundos, esta información ya quedó almacenada en nuestro Google, en nuestra cuenta. Bueno, luego de esto, vamos a ver cómo vamos a entrar a esa información. Esto viene siendo un poco también cuando lo queramos editar, que estamos en nuestra bandeja de Gmail, entramos aquí a los 9 cuadros y le damos a la opción de Drive. Desde esta opción de Drive, es donde está nuestra gran nube. Esta nos da también la bienvenida, como las otras páginas que ya hemos visto, y automáticamente nos va a dar este acceso rápido y estas carpetas que tenemos en nuestra unidad. Ya creamos una, que viene siendo esta historia. Vamos a crear ahora, como siguiente paso, eh, una hoja de cálculo en la que podemos manejar nuestras cuentas, podemos manejar la cantidad de nuestros productos y nos ofrece herramientas diferentes que podrían ser como la traducción de nuestras historias cuando queramos enviar productos fuera del país, cuando alguien del exterior nos pida de qué se trata este producto, cuáles son sus dimensiones, desde esas mismas hojas de cálculo lo podemos mostrar y enseñar. Ahora les voy a explicar un poco cómo. Aquí en, una, en la pestaña que sale como nuevo, Vamos a crear una nueva hoja de cálculo. En momento de darle ahí, vamos a generar un nuevo nombre, generar un nombre para que la reconozcamos cuando entremos a nuestra cuenta, que se va a llamar, por ejemplo, Productos. Productos. En la que vamos a añadir eh, nombre, vamos a hacer una lista, en la que va a ser el nombre, la en donde va a tener un precio donde va a haber una cantidad que tenemos en stock o la cantidad que vayamos a vender en ese espacio o en ese, o en ese tiempo predeterminado, eh, eh, viene siendo, también podríamos crear lo que viene siendo um, las especificaciones y la traducción de especificaciones para cuando necesitamos esto en otro idioma, lo podamos hacer sin ningún problema, y ya les voy a mostrar cómo, es bastante interesante. Aquí vamos a seguir con nuestro mismo producto, que es una mochila muisca, vamos a añadir dos, solo que esta es de color café, el precio de la primera, es de un ejemplo, de 230 mil pesos. Y el precio de la segunda es de 240 mil pesos. La cantidad que tenemos de cada una, pongamos que tengamos una, una de cada cual. Y especificaciones, eh, podemos poner la medida, el nombre primero que todo. Podemos hablar de nuestras dimensiones: que mide, digamos, 30 por 40 centímetros y esta mochila muisca de dimensiones esta mide 20 por 30 centímetros, ahora vamos a ver cómo vamos a traducir y cómo podemos tener esto en diferentes idiomas eh, esto no solamente nos tiene la opción de traducir lo que tiene varias eh, funciones que las encontramos aquí en esta pestaña, en funciones en lo que vamos a Poder primero hacer sumas, hacer promedios, podemos dividir, multiplicar, hacer ciertas funciones que nos permiten. Es muy similar a estas hojas de Excel que nos ofrece, que nos ofrece las plataformas en, en Windows, pero la ventaja de estas es que automáticamente se van guardando y no corremos el riesgo de perderlas y también la podemos acceder desde cualquier punto. Vamos a hacer eh, la, la opción de sumar, digamos, que ¿cuál va a ser el costo y cuál va a ser mi ganancia después de haber vendido estos dos productos? lo que vamos a hacer una suma. Vamos a sumar estos dos productos y automáticamente nos va a dar aquí el total, que es este. La otra ventaja que nos da es ponerle color a nuestra tabla para así manejar qué es más importante, qué es menos importante. Y cuál va a ser el orden que nosotros les damos. Luego de esto vamos a hacer una pequeña traducción que viene siendo esa mochila muy de dimensiones 30 por 40 centímetros. Vamos a entrar a funciones. Vamos a entrar aquí a Google. Y aquí automáticamente nos da la opción de Google Translate. Cuando le damos Google Translate, ahí nos pide. Entonces seleccionamos qué vamos a traducir. Generamos un punto y coma entre comillas, vamos a poner el idioma en el que está, que viene siendo español, lo que ponemos es, lo que ponemos es cerramos comillas, punto y coma, y al idioma al que lo vamos a poner. Entonces, entre comillas, si vamos a pasarlo a inglés, las siglas del inglés vienen siendo EN, EN. Entonces, ya cuando generamos este patrón que viene siendo la selección del texto que vamos a traducir, el idioma en el que está y el idioma al que queremos, le damos Enter. Automáticamente carga. Y automáticamente nos genera eh, este nombre en inglés. Así mismo lo podemos hacer con este. Y automáticamente quedan estos cambios guardados en el drive. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, respecto a Google de Excel, eh... Julián Andrés Camargo tiene una pregunta. ¿Estas hojas de cálculo podrían ser editadas por varios usuarios? Sí, y eso es algo a lo que iba. Eh, desde acá les voy a mostrar la opción en la que lo voy a compartir con otro usuario. Entonces voy a compartirlo con Artesano Digital 2019-2. Esta es otra cuenta. Gmail.com Bueno, una ventaja que tiene esto es que al momento de que yo lo comparto y al momento de que esta persona reciba la solicitud y, y la opción de editar en este formato, podemos editarlo al mismo tiempo. Esto nos da la posibilidad, no solamente aquí, sino eh, más adelante en presentaciones que vayamos a crear o en estos documentos que ya les expliqué cómo, en que podamos editar a tiempo real desde lugares diferentes, cada uno desde su espacio. Si yo estoy editando desde aquí, desde mi celular... Mi compañero de trabajo puede estar editando desde su computador al otro lado del país, al otro lado de la ciudad o desde su propia oficina o su propia casa. Podemos estar editando a tiempo real y aquí nos va a comenzar a mostrar. Daniel está parado en esta posición y Artesano está parado en esta posición. Cada quien edita y se va subiendo a tiempo real y los cambios se van guardando automáticamente. Esa es una de las ventajas en las que también podemos crear reuniones desde estas plataformas. Donde podemos estar hablando por medio de mensajes aquí, en, como la, en la plataforma de Gmail, y por medio de este tipo de espacios, como viene siendo esta hoja de cálculo, o un documento, o una presentación. ¿Hay alguna otra pregunta de pronto? ¿Alguna cuestión? Bueno, continuamos. Después de haber creado esta hoja de cálculo, he explicado cómo podemos generar funciones, cómo podemos traducir nuestros nuestras especificaciones, cómo podemos sumar precios. Aquí hay muchas más funciones que el objetivo de esto es que ustedes lo descubran, que ustedes entren, entren a hacer este juego de herramientas y a descubrir eh, esto que, que nos tiene. Bueno, luego de esto vamos a nuestra unidad en la que automáticamente ya va a aparecer esta hoja de cálculo y ya vamos a tener dos archivos en nuestra unidad de drive. Luego de esto, y la siguiente herramienta que les quiero mostrar, es esta herramienta de presentaciones. Cuando nosotros tenemos una reunión al siguiente día, cuando nosotros tenemos una reunión pronto y queremos mostrar algo de nuestros productos, podemos subir nuestras fotos, podemos hablar un poco, las podemos crear desde esta, desde esta misma plataforma, sin correr el riesgo de que se nos pierda, que se nos borre, que tengamos que cargarlo en una memoria USB o en un CD, o un poco antes. Eh, aquí simplemente la creamos, aquí en la opción en Drive, en la opción de nuevo, aquí presentaciones de Google, a lo que nos va a dar diferentes formatos de presentación, a lo que podemos escoger algo sencillo, algo oscuro y a lo que podemos subir nuestro propio trabajo. Vamos a escoger este. Aquí también podríamos subir imágenes, entonces podemos... Insertar una imagen, subir desde nuestro computador y nos da asimismo mismo las herramientas para escribir, añadir eh, cuadros de texto y eh, también más imágenes o contar un poco más sobre nosotros. Nos da la opción de crear diferentes ho hojas así como lo hacemos en PowerPoint en nuestros computadores pero de una manera más fácil, más dinámica y también donde los otros, y los otros compañeros pueden entrar a editar y apoyarnos en tiempo real. Yo puedo estar editando esta presentación con un compañero de trabajo en la que vamos a editar él desde su casa, yo desde mi propia casa y vamos a hacer lo que es, lo que es una presentación de nuestra siguiente entrega o nuestra siguiente presentación de productos, en la que vamos a añadir textos y automáticamente se van a guardar en el drive, también tenemos la opción de compartir y ya cuando la tengamos lista vamos a tener la opción de eh, hacer la misma presentación entonces iniciamos presentación se va a pantalla grande y podemos iniciar nuestra presentación en el espacio en el que estemos haciendo bueno Luego de esto, eh, no sé si tengan alguna pregunta al momento. Bueno, mira, Joana, Andrea Muñoz nos pregunta, para hacer estas actividades en Drive, ¿debo tener internet en el celular? Sí, por supuesto que sí. Todo esto y esta nube se maneja siempre desde internet. Todo lo que estamos subiendo y todo lo que estamos editando en este momento se va automáticamente a esta red de internet. Cuando tengamos acceso al celular, que más adelante les mostraré, desde una plataforma celular, Tendremos que estar conectados para que esta información que está en la nube, que está en este internet, baje a nuestro celular y podamos editar en tiempo real. Entonces, sí es necesaria el internet en estas plataformas. Bueno, eh, avanzando, la siguiente herramienta que les quiero mostrar, que ya viene siendo eh, el drive y cómo entramos a este drive, cómo podemos entrar desde nuestros celulares. Eh... Y cómo podemos editar con otras personas, cómo podemos estar en tiempo real en estas plataformas. Aquí estamos en Drive, le damos a actualizar, automáticamente nos va a salir la presentación que ya creamos. Nos, ya tenemos el documento que ya creamos y ya tenemos esta hoja de cálculo que tenemos. Bueno, eh, a partir de este punto... No sé si tengan preguntas mientras organizo aquí el, el celular. Sí. Bueno, mientras tanto, eh, les quiero comentar también la posibilidad de no solamente manejar esto desde internet. Cuando no tengamos internet, siguiendo con la pregunta anterior, cuando no tengamos internet, tenemos la posibilidad de esta misma hoja de cálculo guardarla archivo, como desde archivo, en guardar como, en descargar como, y lo guardamos con un Microsoft Excel, en donde lo vamos a tener, vamos a tener acceso desde nuestro computador, digamos, si salimos de nuestra casa, no tenemos internet, pero queremos, queremos seguir trabajando, descargamos esta opción, y automáticamente la va a enviar a nuestro equipo, cuando la podemos abrir, podemos editar sin necesidad de internet, y ya cuando tengamos internet, simplemente la subimos de nuevo y automáticamente la actualiza en nuestra plataforma. Pero tenemos que subirla después de editarla. Pero pues tenemos esta ventaja, igualmente con las presentaciones o con los documentos, de seguir editando desde nuestros computadores sin la necesidad de internet. Eh, a lo que en este momento vamos a entrar es eh, cómo vamos a editar desde...